Nosotros trabajamos muchísimo durante todo el año y sabemos lo que significa llegar a un escenario. Llegar a un escenario para un actor cultural tiene que ver con la posibilidad de mostrar y de expresarse. Esa expresión, esa expresión en este momento es fundamental. Estamos viviendo tiempos que son muy difíciles y los artistas tienen mucho para decir que lo puedan decir aquí en Bariloche, en el marco del FinBank, jerarquiza sus trabajos, jerarquiza su expresión, jerarquiza la ciudad y la provincia. Muchísimas gracias, lo vamos a estar disfrutando seguramente y bueno, desde el 19 al 28 nos estaremos viendo. A, a, a las ediciones anteriores también con artistas que nos acompañan en este caso de, de países como Estados Unidos del Uruguay, de Chile y de Brasil con una participación eh, por primera vez de, de dos ensambles o, o en, caso, en, en este caso eh, dos ensambles de Estados Unidos que vienen con, en, con ensambles instrumentales de música académica Esto es quizás algo eh, para destacar, viaje viajo una orquesta completa eh, aquí para participar del este festival, es algo, algo muy especial este, y que que eh, hayan incluido dentro de, de su gira en Argentina la ciudad de San Carlos de Bariloche, también cumple con uno de los objetivos que nosotros queríamos que era que o que, es, que Bariloche participe dentro de estos circuitos de orquestas que viajan al país, no son muchísimos, Argentina no es un país de destino eh, para, para orquestas internacionales en general, pero tiene una, uh, tiene una presencia y que de esta forma también se posiciona en, esa, en esos itinerarios. Eh, este, esta, esta edición también marca una, quizás una, un desarrollo nuevo en cuanto a, al lugar preponderante que va a tener el Centro de Arte, Ciencia y tecnología. Y allí vamos a hacer lo que, lo que llamamos las noches del FIMBA. Arrancaremos a las 8 y vamos a terminar a las 12, porque creo que esa hora tiene que terminar las actividades sonoras. Eh, y allí van a confluir distintos artistas del ámbito eh, local, eh, del ámbito nacional y del ámbito internacional también. Por supuesto, aquí en la baita, este, con, con los artistas eh, quizás que más, no sé si más trayectoria, pero que más digamos, público, este, incitan en términos de, de taquilla, en términos de, de la cantidad de gente que espera, que espera verlos. Eh, y como siempre, será de carácter gratuito, a través de, del website del de Finda se podrán adquirir las entradas, más o menos de la misma forma en que lo hemos venido haciendo en años anteriores.